Hola, ahora bueno, esto de es aquí somos comentando un día más en la taberna Y hoy volvemos con the Spirit and the Mouse Recuperamos nuestro eh, Bueno, nuestra aventura con este mágico ratón No mágico ahora, antes no Vale, y tenemos que volver al café A ver, podríamos subir por aquí Justo Vale, eso es A ver, que ya le hemos arreglado la tela al señor A ver, ¿cómo ha quedado esto Escuchamos Toma, ha vuelto, no me lo puedo creer Justo a tiempo que acaba de empezar Es el mejor programa del mundo Qué pasada la nueva intro La intro de la segunda temporada sigue siendo insuperable, Monsieur Espera Luis, pensaba que este programa te parecía aburridísimo ¿Cómo sabes tanto? Es que a mi hermano Monsieur le encanta el programa como a ti Y no deja de hablar de él Tengo que concentrarme en limpiar los cristales Si tú lo dices... Bueno, el programa Anda, si justo en prisa oh, Vale, y esto es la felicidad, literalmente, del, del café Oh, oh, oh, oh, oh, vale, justo literalmente la, los puntos o las monedas que nos faltaban. Vale. Ay, por Dios, qué cute la animación. Ahí va. Cuidado. Uy, nueva misión, ratona. Muy bien, has ayudado Sanciano. Vuelve conmigo a la plaza del sur. Vale, vamos para allá. Vale, a ver qué nos da o qué nos dice ahora. Me encanta por favor, que puedas hacer? Me ha al ratón ahí. Vale, cambio de zona y a ver qué, qué nos cuenta el espíritu. Guay, hay que volver a subir. Eso. A ver qué era... Aquí, vale, vale, vale. Que tenemos el acceso directo este. Ah, no, aquí no es. Eh... ¿No había una, un cable estos eléctrico para subir? Fácilmente. Va a ser este? este. Este, este. Este, digo, me toca subir a pata, me da algo. Vale, entramos. Uy, para arriba. Hemos adelantado bastante. Bush, estoy A ver. De verdad, ¿se ha ayudado a crear la felicidad? Ya había perdido mi Fenty. Venga, pues empecemos. Sí. Ahora, ¿habéis soltado toda la felicidad? Que has ayudado a generar. Tú si te déjame hacer mi trabajo. ¡Uy! Cuidado. ¡Olé! Por más bonito. ¡Ole! Ha recuperado un poco sus poderes. Un poco. El poder. Fluye un poder aceptable. Mejor que nada con lo que me conformo. Pero aún me basta para volver a casa. Así no podría levantar mi Kipling. Supongo que ha pasado lo peor que podía pasar. Tengo que depender de ti otra vez. Venga, no me vienes así. No es que aprecie tus esfuerzos, es que es humillante. Mientras tanto deberías volver a la Calle del Este. Siento que allí podrías ayudar a alguien. Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Necesito más felicidad, así que ve para allá. Otros espíritus guardianes me han dicho que los Kiblins de san Clair son singulares. Igual están satisfechos con esta vida holgazana en la aldea. Me parece una vergüenza. <ríe> y pensar que estos toquetes están hechos con la misma chispa del grandísimo creador que yo. Esto es ridículo, absurdo, ultrajante. Basta de chachar. Te guiaré cuando hayas vuelto a la Calle del Oeste. Por cierto, ¿ves esa fuente allá abajo? Veo un Kiblin perdiendo el tiempo. Ve a ver qué hace. Puede que yo esté atrapado, pero los kiplings no dejan de. Pero los kiplings no. Deja que trabajen por una vez en su vida. Que te ayuden. Puede que así las cosas sean más fáciles para ti. Ya sé que pide demasiado. Pero bueno, deja de mirarme con esos ojitos y ponte a trabajar. Confío en ti. Puede que todo sea demasiado para una simple ratona. Vale. Ayuda en humano en la calle del este. Es que tiene que haber una forma. ¡Uh! Mira. A ver, pero ya no me puedo volar. Uh, uy, uy, uy. A esta me la llevo también. Vale. Como de llegar a alguna. ¡Opa! Ah, pues hay que hacer el mismo para el eh, Vale, cállate. Vale, me roto las piernas <ríe> Vale, a ver qué nos pide este Kiblin Falta electricidad A ver, cuéntame Hola ratona, te he visto caer del cielo De una caída, me alegra ver que estás bien Me había preocupado, lul ¿Dónde tengo los modales? Deja que me presente Me llamo Kishin y soy el responsable de esta fuente tan bonita Por culpa de la tormenta Las bombillas de la guernada de las fuentes salieron volando Por la ciudad, es una tragedia Parece que tienes demasiado entre manos, así que no me gusta tener que pedir esto, pero... qué es que podrías ayudarme a encontrar las bombillas que hay repartidas? Claro. Si me ayudas, puedo dar herramientas que te ayuden en tu misión. ¿Vale? Gracias, me has salvado. Es que... San... Sancler es grande y las bombillas pueden ser muy taimadas. Parece que has encontrado bombillas. Devolvemos a su lugar. oh ¡Uh! Hostia, pues hemos encontrado bastantes. Como recompensa por tu generosidad, deja que te dé un regalito gratuito. ¡Ojo! Vale Genial, ya puedes ver esta zona, también puedes ver cuántas bombillas hay y qué es práctico Echar una ojeada lo que tengo que ofrecerte, pulsa X para cerrar la tienda Vale Vale, pues me va a comprar también este mapa Oye uh. Vale ¿Quieres comprar esto? Sí, por favor Vale no tenemos 30 down, vale. Pues vamos a comprar el viaje rápido, que siempre está bien. El modo afecto lo dejaremos para más adelante, porque me interesa tener el resto de cositas. Uh, uh, uh, uh, uh. Vale, interesante. ¿Cuántos millas me traes más recompensas tendré para intercambiar por energía? Tengo un montón de cosas buenas. Por ejemplo, teletransportarte. Nos vemos luego, vale. Oye, oye, oye, está bien, ¿eh? A ver, el mapa, vale. Este es el que hemos desbloqueado. Sí. Ay. Vale, y nos podemos teletransportar aquí. Interactuar. ¿Cómo me teleporto? Aquí me puedo teletransportar. Pues he aprendió el teletransporte, se supone. Teletranspórtame, Rey. Hola, tranquilo, ¿puedo enseñarte a telesportarte aquí? Solo tengo usar un unos cuantos pandillas. Uy. Ah, buah. Wow. Ay. Ahora nave, teletransportate hasta la plaza del sur conmigo. Vale, vale, o sea, es solo para volver. Vale. Vale, vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a ir para allá. Oye, hemos descubierto bastantes cosas. Me gusta, me gusta. Vamos a descubrir a ver qué, qué a quién tenemos que ayudar y cómo lo tenemos que hacer. Y vamos a ver lo que nos da tiempo en, en lo que dura el capítulo de hoy. Uy, uy, uy. Ra uy, ratona. Como te dije antes, hay todavía un hombre más con problemas en esta zona. Puedes sentirlo, ¿no? Tendrás mi poder, pero no mi habilidad. No te preocupes, te mostraré el camino. Vale. Uy, ahí arriba A ver qué le ha pasado Hasta ahí hemos podido llegar en algún momento Creo que no El siguiente mano se encuentra al final de la calle Todavía tengo algo de poder, a ver si puedo ayudarte Oh, dime que la activas Gracias Coge este cable y con ellas Vale, ahora puedo con... Ahora debo conservar mi energía Bueno, sobre todo, ahora cuento contigo Y que no te lleve toda la noche Joder ni que tardáramos, tú. Que gascarrabias el espíritu este. Bueno, eh, la pala de esa lleva energía, pero. Vale, es que ahí solo vamos a poder subir si nos tiramos desde arriba, seguramente. ¡Let's go! Pues. Me da la nariz que sí. Vale, pues vamos a hablar con este señor Ah, ah no, es una informática Casi terminamos este trabajo, ya puedo leer la libertad ¡No! ¿A qué le peta? ¡Oh! Eh, sí, siento el dolor de esta chica Siento el dolor de Sofía. Está hasta las narices, llevamos toda la hora igual ¿Cómo voy a terminar mi tesis en estas condiciones? Desde que me mudé aquí el mes pasado solo tengo problemas. Pensaba que independizarme sería más fácil. Primer apartamento, primeros problemas. Igual llamo a mamá para pedirle ayuda. No, es muy tarde, tampoco me puedo ayudar con esto. Esta tesis es mi único trabajo antes de graduarme. Tengo que terminarla hoy sí o sí. Ya casi está, pero aún me falta imprimirla, encuadernarla, entregarla al ¡Oh, ¡Dios mío! Y otra vez. Qué Tío, quiero irme a dormir pero tengo que terminar esto. Que ganas de acabar de estudiar de una vez No volver a tener deberes hasta el fin de los días es como un sueño Sí, bueno, lo que viene después Da que pensar Vale o oh, oh, oh. podemos Pero yo Así Oh, maravilloso Pero ¿cómo te ayudo? O sea, vale, me he marchado pero no... Pero este trabajo en segundos, maravillosa, dichosa o sea, tecnología Otra vez uh. ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Buah, pero no tengo... Vale, o sea, yo te intento ayudar, pero ¿cómo te ayudo? ¿Qué falla? Vale, eso es para bajar Vale, ahí tenemos otra bombillita Oye, por aquí no se puede subir Vale, por aquí sí. Vale, perfecto. Pero, o sea, estamos explorando simplemente porque no sé muy bien... Uy, uy, uy, uy. Claro, no tenemos como... Uf. No, no tengo un como... Uy, uh, cómo ayudarla. Eh, esto no me gusta para nada Vale, me puedo dejar caer por aquí Ay No, debe de haber otra forma de bajar Pero vamos eh, Estamos igual, o sea, no sé cómo ayudarla Ah, mira, por aquí puedo bajar Oh, vale Hemos supuesto bien Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vale, aquí es donde estábamos antes No puedo pasar para allá lo oh, no Vale, una nueva bombilla Yo electrocuto todo No vaya a ser uh. Ah no, ahí Oh No, no, no ¿En serio? Nos hemos quedado, que Buah, bueno, pues no, me voy a teletransportar. Ah, vale. Joder. Bueno, pues pasamos por acá. Nos teletransportamos. <risa> pillamos la mejora y, y nos movemos. Me había quedado de eh. Menos, menos mal que con el teletransporte te puedes salir, pero. ¡Wow! Qué mala pata caemos del cielo. Dios mío, con un trueno. A ver. Sí. Ole. Claro, entiendo que se tienen que llenar todas. Vale, pues enséñame qué tenemos. Mapa del norte de la ciudad. Cuando pues no tengo energía para eso. Vale. Vale, pues nada, nos ahorramos el modo fotografía por el momento y ya compraremos. El, el mapa, pero vamos, hay que ir al a los Kiblings del de la zona aquella. Claro, es que está bien. Ahora que tenemos el mapa podemos mirar cosas, ¿vale? ¿Dónde están los Kiblings? Aquí, rollo, en la zona detrás del apartamento, ¿vale? Que eso no lo hemos mirado, o al menos esa zona no la habíamos mirado antes. Vale, vamos recogiendo. Electricidad, es que me suena que esto es farmeable, eh. Que ya son electricidades que hemos cogido... Ay, no. Uy. Que son electricidades que ya hemos cogido antes. Y que la estamos cogiendo de nuevo. Vale, nada, vamos a ir andando rápidamente por aquí. Sí, justo. Son, son electricidades que ya hemos cogido antes. Sí, sí, sí, no. ¿De qué? Vale Vale, vale, vale vale Pues hay que ir como a la zona de por detrás De por aquí Vale, o sea, está justo aquí encima Y debemos encontrar una forma de subir Oh, oh, oh, ya sé por dónde Vale, justo aquí había, exacto Esta escalerita, pues aquí debe estar como la antena ¿Dónde están los Kiblings? Ahí el brillito este. ¿Vale? A ver. ¿Estarán? ¿No estarán? ¿Dónde están? Uf. La kiblin box esta... Vale si sí podemos encontrarla. Ok, aquí no es. Ah, oh, no, no. Cállate, cállate. Vale. ¿Dónde puede estar? Uh, a ver, por aquí. Vamos a ver si podemos subir por aquí y vemos algo del estilo. ¿Vale? No me acuerdo dónde va este un chifo eléctrico ¡Ups! Eh. ¡Oh! ¡No! ¡Bueno, pues va a estar difícil, eh, llegar hasta allí! ¡Vale, perfecto! que van, nos hemos alejado una barbaridad bueno, y ahora más, claro vale, a ver es allí, pero cómo podemos llegar hasta allí debe haber una caja o algo que nos estamos perdiendo que no estamos entendiendo muy bien ¿Por cómo o por dónde? Vale, vamos a tirar por aquí A ver si encontramos... pero por aquí ya hemos bajado antes, ¿no? Creo que sí Ay, aquí ni de milagro, no, no, no Tiene que ser por algún sitio Que no hemos recorrido De justo esta zona de arriba Porque si no... ¿Cómo? O sea... Vale... La Kiblin Box está detrás. No, por ahí es por donde hemos bajado antes. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, amigo, exacto. Vale. Que por aquí no hemos venido y la Kiblin Box está aquí. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a recoger energía Y ahora Vemos que la Uh Tres Kiblings Vale Esta es residencial Quiero encenderla Sí, error 30 de energía para iniciar Alimentame Pues ahora Dale Y brrrr Vale Claro, pero ahora faltan los Kiblings Boom Hello World. No funciona en estos momentos. No se puede encender. Faltan kiblings. Son parte de la kiblin box. Vale. Sí. Vamos a buscar y encontrar esos kiblings. Buah. A ver dónde están. Faltan los tres. Buah. Ok. Dime dónde están. Por lo menos enséñamelos. Desactivando camuflaje de Kiblings. ¡Uy, mira! ¡Ay, son tres niños! ¡Lol! Son muchos Kiblings. Vale. Vale, pues... Eh, uy, Vamos a cogerle aquí la energía. Vale. Vale, pues vamos a acabar de explorar un poquito. A ver si podemos... ¿Qué encontramos por aquí arriba? Y vale, una bombillita. Perfecto. Vale, y, ah, y nos deja caer a la zona de abajo. Oye, muy bien, ¿eh? Y, vale, habrá que ver cuando llegamos a eso, cómo podemos llegar hasta allí. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, al lado de la Kiblin Box. Y en el próximo capítulo ya retomaremos nuestra búsqueda de de Kiblings Para ayudar a, a Sofía A completar su tesis Porque necesita nuestra energía Así que dicho esto Recordad lo de siempre revisar las redes de la taberna Que las tenemos aquí en la descripción Que comentamos un poquito de todo También recordad suscribiros Al canal de YouTube Que estamos haciendo contenido De calidad Y cada día mejor Gracias a vuestro apoyo Así que nada Eso es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Venga hasta luego Adiós